Vamos a hacer un nuevo tipo de pregunta en el examen de Canvas, este va a ser tipo coincidencia. Voy a escoger entonces aquí coincidencia. Y bueno, esto va a ser que del lado izquierdo haya unas palabras y en el examen del lado derecho los alumnos van a tener una lista con la cual van a hacer que aparezca otra palabra y de esa forma coincidan o sea, una la respuesta de la otra. Voy a dar un ejemplo claro para esto. Al alumno le voy a dar unas palabras de este lado y al alumno le van a aparecer del lado derecho una lista en donde va a poder seleccionar si esa palabra es aguda, grave, esdrújula o sobre esdrújula. Y aquí voy a poner con lo que tiene que coincidir. ¿Sí? Entonces estoy esperando que el alumno, cuando vea la palabra árbol, de una lista de palabras escoja grave, para que le demos por buena esta coincidencia. Estoy esperando de que de la palabra esdrújula, el alumno escoja que es un tipo de palabra esdrújula, que de la palabra salmón escoja aguda y que de la palabra Madagascar escoja aguda. Tengo para ponerle más palabras. Y si por ejemplo quisiera confundir a mi alumno y no solamente que aparezcan las opciones grave, esdrújula y aguda, sino que aparezcan otras opciones, puedo hacerlo escribiendo en este cuadro que está aquí abajo nada más separándolos con un Enter, o sea, cada palabra en su propia línea. ¿Okay? Entonces, otra vez, lo que el alumno ve del lado izquierdo es una palabra fija, pero el alumno va a tener la posibilidad de escoger de una lista desplegable el tipo de palabra que es en este caso o la palabra que haga coincidencia con la palabra izquierda. El alumno va a ver en la lista de opciones a escoger todas estas posibles respuestas, incluyendo estas posibles respuestas que estoy escribiendo en el cuadro de abajo. Si el alumno saca todas las respuestas correctas, puedo retroalimentarlo aquí, en este cuadro verde, y decirle algo como felicidades, se nota que leíste capítulo 8, si el alumno en alguna de estas se equivocó, puedo escribirle, por favor, ponte a leer capítulo 8 porque te equivocaste en alguna de las preguntas. Y también como retroalimentación general, no importa si sacó bien o mal la pregunta, le puedo dejar un comentario aquí en este cuadro gris. Yo siempre recomiendo dejar un comentario para ir un paso adelante del alumno. Normalmente el alumno siempre nos pregunta dónde venía, esta nunca lo vimos, en qué parte del libro. Entonces, de una vez y por todas, me gusta dejar un pequeño comentario para que el alumno no solamente se preocupe por ver sus respuestas correctas, incorrectas y cuánto sacaron, sino que un pequeño detallito de mí para él, pues dónde venía o si hay que estudiarlo más o una lectura que recomiende. En caso de que quisiera retroalimentar a mi alumno exactamente en esta palabra, es decir, si por ejemplo quiero retroalimentar a cada uno de los que escribió que Madagascar no era aguda, sino cualquier otra cosa, aquí puedo hacer un comentario. Ok, ya estoy lista para mostrar mi pregunta y vamos a ver cómo lo vería mi alumno en su vista previa. Si es entonces como le aparece a un alumno la pregunta tipo coincidencia, aparecen las instrucciones en la parte de arriba, las palabras del lado izquierdo que nosotros escribimos permanecen, no se pueden cambiar y del lado derecho les aparece una lista con las posibles respuestas. Si te fijas en la lista que aparece, a pesar de que varias veces escribimos la palabra aguda como opción, solamente aparece una vez. Entonces aquí estaremos esperando que el alumno escogiera la respuesta correcta. Y bueno, en la vista previa de este alumno podemos ver cómo le da por correcta o incorrecta las respuestas, de acuerdo a cómo nosotros pusimos la coincidencia. Y bueno, podemos ver cuáles, aquí les aparecen cuáles otras opciones ni siquiera estaban consideradas, también le aparecen al alumno, les aparece su retroalimentación final. Y en este caso también algo que podemos ver es que Canvas sin preguntarnos le dio crédito parcial a la pregunta de este alumno. O sea que solamente por haberse sacado una mal o dos mal no les pone toda la pregunta incorrecta o con cero, sino que les da un crédito parcial más o menos siempre trata de que sea equivalente.